Hey, ¿Qué pasa muchachos? Bienvenidos a este nuevo video para el canal En esta ocasión vamos a hablar sobre un lugar que creo que les va a gustar bastante Que es eh, un lugar donde podéis conseguir eh, en este lugar donde podéis conseguir casi mil de honor cada vez que hagáis las diarias que te dan aquí ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en Pandaria, en la Isla del Trueno ¿Cómo podemos llegar aquí? Bueno, en Estepas de Tonlong, justo aquí en el cuartel de Chavopan Un poquito más para el lado, aquí hay un portal para acá Así que aquí, vamos a ver, estas misiones nos dan eh, más o menos unos las misiones que nos da Jaina Bueno, ahora no me la da porque ya cogí una, déjame botarla, un segundito eh, Vale, aquí lo tenemos aquí, como veis, esta misión nos da 75 puntos de honor eh, Dan puntos de valor también y tesoros arcanos, eh, por aquí tenemos más honor vale, yo en este caso no me cago las misiones que me dan honor y saco unos mil de honor al día más o menos y en este caso que aquí la alianza está tan... a veces de VG y bueno es una buena opción para sacarme algo de honor eh, aparte de las VG y ya ah, puedes conseguir el extra en las VG por así decirlo vale eh, todas estas misiones dan honor vamos a verlas de aquí ahora esto es para los jugadores que por aquí veis vale no son todas pero son algunas y podéis sacar buena cantidad de honor eh, son misiones sencillas de matar, matar algunos nps y eso nada del otro mundo eh, nada algo sencillo la verdad creo que les va a gustar en momentos como que su facción está perdiendo las VG y le falta algo de honor para, para comprarse una pieza o algo y no, pues no ganáis ni una VG y estáis perdiendo tiempo ahí por gusto pues veniros para acá eh, y, y pueden hacer estas misiones que les van a dar honor sin problema como veis todas estas, todas estas casi de esta mujer dan honor de la capitana así que este es un video corto, un video corto donde mostré esta curiosidad que la voy a utilizar bastante porque la verdad necesito comprarme la segunda arma todavía y, la, y mi facción no gana una OVG por ahora, así que vamos a meterle. Bueno, este ha sido el video, un pequeño resumen rápido, sí, eh, de dónde podemos comprar, eh, comprar, no, bueno, el tener honor, así que espero que les haya sido útil, caballeros, si no lo sabían, déjenme en los comentarios, recuerden aquí en la en el isla de Trueno, en la de sobre de la Alianza, si eres de la otra pues atrás de este lado y va a ser lo mismo, ¿vale? En la Estepas de Tom Long, justo aquí en el cuartel de Chado Pan aquí, justo al ladito ahí, en el mismo, en el mismo puesto de vuelo ahí, ¿vale? Así que nos vemos, chao chao.